Bueno, ella es eh, Carmen San José, es, es médico de, de, de familia, es diputada eh, de la Asamblea de Madrid por Podemos y ella entra en, en Podemos por parte de, de la María Blanca de Madrid. ¿eh? Eh, es una luchadora desde la juventud, desde los tiempos de la universidad y además de ser eh, eh, miembro de, de Podemos es militante de anticapitalistas. Ahí está. <risa> Desde el principio no, no... Vamos a ver, yo había preparado una presentación, pero como ya sabéis muchas veces es más el guión para el ponente que, y, y, que, y que sirve para no diluirnos ni despistarnos que, eh, que a lo mejor el interés que veis en ello. Pero como hay algunos cuadros que yo creo que son, que son buen ejemplo de las cosas que vamos a hablar, pues, pues lo, lo he traído y lo he puesto. Os lo puedo también mandar, así que si no queréis coger apuntes, os lo mando. Eh, a mí me pidieron el título, yo creo, cuando lo estaba, lo estaba preparando, que es un poco pretencioso, ¿no? Yo creo que eh, es un presente continuo, o sea, estamos tratando desde los grupos colectivos, y, y, el propio, y el propio movimiento eh, de Podemos, cuando hemos llegado a las instituciones, de hacer lo que, eh, o sea, revertir las privatizaciones, lo que yo os voy a contar un poco hoy. Y encuentro que, que lo primero que tendríamos que un poco tener claro, aunque seguro que probablemente lo habéis oído muchas veces, pero es en el marco eh, que se dan estas privatizaciones. A veces pensamos que es cuestión del gobierno central, en el este caso del PP, de Rajoy, que otras veces incluso se ha hecho con eh, gobiernos del PSOE, etcétera, etcétera. Pero yo creo que merece la pena recordar ¿no? que esto viene de hace décadas, es decir, desde lo, la crisis. Eh, de los 70, la crisis, los que tenemos más edad nos acordaremos, ¿no? De la crisis del petróleo y demás, pues eh, se comenzó a pensar, el capital comenzó a pensar de dónde, eh, digamos, extraer plusvalías que le merecieran más la pena que lo que ya estaba en decrecimiento, ¿no? Que era todo la la industria, manufacturas, la industria, sobre todo, la industria pesada. Bueno, pues desde finales de los 70-80, también os, son, os sonará, que se empezó a hacer reformas desde el Reino Unido a, que tenía un sistema nacional de salud potente, a otros países. Aquí, con bastante retraso, lo que en los 80 nos dedicamos, eh, pues es a tratar de tener un Servicio Nacional de Salud, de una u otra manera, no teníamos nada más que una seguridad social, eh, bueno, si queréis, bastante hipertrofiada, porque de hecho había un seguro obligatorio, ¿no? y eh, allí nos vimos en el 86 con una ley general de sanidad, que, a pesar de los problemas y, digamos, de las cuestiones que dejó pendiente, pero no podemos olvidar que fue un, que fue un avance. Eh, además de este, de este entorno, eh, digamos, de que el capital, ahora ya hablamos de políticas neoliberales, a partir de los 80, eh, yo coloco ahí las alianzas para hacer estas reformas. Y estas privatizaciones, un poco, ¿con qué fuerzas contó? Y es lo que eh, poco a poco vamos a ver, ¿no? eh, Las estrategias eh, se valieron de organismos internacionales, también seguro que os suena, pero recordar que desde el Banco Mundial hay dos, el 87 y luego un informe eh, sobre el desarrollo en el 93, que ya apuntaban justo, justo, a lo que luego se retomaron en las reformas de los servicios públicos en, eh, en los estados europeos. Eh, hay que también tener en cuenta que esto no se dio absolutamente ni en paralelo, o sea, de manera simultánea, ni de la misma manera en cada, en cada sí. país europeo, por ejemplo, que es nuestro entorno más cercano porque dependía mucho de qué, eh, de qué servicio de salud o sistema de salud eh, tuviesen. No han sido lo mismo las reformas, en una palabra, en Alemania, en Francia, que no cuentan con servicios de salud nacionales, tienen eh, modelos más parecidos a eh, la seguridad social, son propiamente, están hipertrofiados, mmm, se han expandido, han variado, pero son servicios que dependen de la propia seguridad social. A países como el Reino Unido o lo que se, se implantó en el Estado español en los 80 con el servicio, con el Sistema Nacional de Salud. Estábamos con esas alianzas, os decía, del Banco Mundial que apuntaban a, a, a reformas en este sentido de abrir los sistemas sanitarios públicos, a, tras, a hacer transferencia a, digamos, los bolsillos de la ciudadanía bastantes pagos y a que, en definitiva, la idea es que los sistemas de salud fueran abiertos, se compitiera entre los centros de salud por los pacientes y, en definitiva, lo que más de una vez hemos denominado mercado interno, mercado sanitario, hacia él. El fondo, como no podía ser de otra manera, ayudaba, sabéis que todas las políticas de ajuste, ante tener que conceder un, créditos, obligan a una serie de eh, cumplimientos por parte de ese Estado, de esos gobiernos que pedían los créditos, y ahí, de manera implícita, o explícitamente se obligaba a que el modelo tuviera unas características y desde luego no apostaban igual que no apostaba el Banco Mundial en todo el mundo tampoco el, los ajustes del Fondo Monetario Internacional para nada apuntaban a otra cosa que no fueran eh, bueno esa cooperación medicina privada medicina pública que compitieran que se complome, eh, complementasen como un poco lo queráis eh, definir. Igualmente, esto se va acercando un poco a los tiempos más actuales, la Organización Mundial del Comercio, sabéis que jugó un papel muy importante, hablando de aquello que ya en la Unión Europea nos peleamos, ¿no?, como era el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el AGCS, eh, que igualmente implicaba que eh, no, no se debía tener, de alguna manera ellos mm, admitían que debían de estar nuestros sistemas sanitarios públicos abiertos a esa competencia, eh, como en el mercado general, pues eh, dentro del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios públicos. Hay que contar también que nada ayudó, eh, ni, más, ni los acuerdos de Maastricht, ni más tarde eh, la Constitución Europea, eh, que, bueno, sabéis que ha, sobre todo es, hoy día, eh, eh, lo que lo contempla es eh, los acuerdos, el, el acuerdo de Lisboa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues un poco lo mismo, porque si uno lo repasa, eh, se, hubo muy, muy, trabajos, la verdad que importantes y muy interesantes sobre el retroceso que para casi cualquier país europeo, ¿no?, eh, representaba la eh, Constitución Europea. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra Constitución al menos, si no el reconocimiento del derecho a la salud, sí si el reconocimiento en el, en, el en el artículo 43 de la protección a la salud. No es lo mismo porque no lo tenemos, como un derecho garantizado, como un derecho humano, como un derecho fundamental, pero, bueno, pero es que ni eso nos encontramos si uno repasa eh, en la eh, Constitución Europea. Entonces, fue francamente eh, un retroceso. Bueno, esto lo quería pasar un poquito de prisa. Si nos atenemos ahora, ¿de dónde podían arrancar o cuál fue todas esas estrategias para que encontrásemos que eh, luego se dieran eh, con, to con total normalidad las privatizaciones en nuestros servicios de salud. O dicho de otra manera, ¿cuál fue la normativa que poco a poco se fue implementando para que ahora nos encontremos que sea eh, posible, pues, eh, las situaciones que tenemos de hospitales, eh, modelos eh, PFI, las siglas en inglés sabéis que son los de financiación privada, modelo Alcira, también que es ya totalmente privado, que luego iremos viendo. Y digo que conviene recordarlo, porque claro, imaginaros, el, ya en el 91 el famoso informe abril, que parecía que estábamos en tiempos de Felipe González, eh, eso se iba a esconder y cómo iban ellos, se acababa de aprobar la Ley General de Sanidad en el 86 y a los cinco añitos ya se hablaba de que, bueno, había que aquello darle una vuelta, ¿no? Se empezó eh, por un decreto que, que no he apuntado pero que quizá los de más edad os acordaréis de separar la financiación de la provisión es decir, separar el organismo que paga del que provee la atención sanitaria. Esto que yo recuerdo en aquellos entonces fue de un debate muy importante en partidos de izquierda, pues como Izquierda Unida, en los sindicatos, en comisiones, yo doy fe del debate que hubo, pero pasó un poco sin pena ni gloria, se pensaba que era eh, para algunas personas que, bueno, eso, Carmen, no tiene tampoco tanta importancia. Bueno, pues era la base que luego fue continuando. Porque, claro, si nuestra Ley General de Sanidad fue un paso adelante, podemos decir que dejó agujeros sin resolver. Y por ellos si no, si no querías usarlo, pues continuabas eh, con un sistema mayoritariamente público, de gestión directa, como los grandes hospitales eh, que heredaron nuestros servicios de salud de cada comunidad autónoma, o te servías, como digo, de esas zonas que dejó eh, abiertas la Ley General de Sanidad, que era la medicina privada será complementaria del sector público. Bueno, pues esa complementariedad hoy se ha hecho así de grande, no un agujerito, se ha hecho para algunos servicios así de grande, porque lo permitía, porque lo permitió aquel decreto, que entonces era el Insalud, del año 91, que de, deriva directamente de una de las recomendaciones del informe Abril. Y que, andando el tiempo, dio lugar a la que seguro que ya es, os suena a todas, que es la ley... 1597, ¿no? Hubo primero un decreto en el año anterior y luego ya se desarrolló como una ley. Lo que venía a decir es que la gestión de nuestros centros sanitarios podía darse de cualquiera, o sea, con cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho. Es decir, que podían ser fundaciones, que podían ser empresas públicas, que podían ser sociedades eh, públicas o que podían ser las dos fórmulas que, digamos, al propio capital, a los propios empresarios de seguros, por ejemplo, o de grandes multinacionales del sector sanitario, más interesan, que son la concesión de obra pública y, la, eh, y el modelo Alcira, el totalmente privado. Cuento ahora cómo, cómo es. No se, perdón, no se puede olvidar que, todos nuestros servicios de salud, el vuestro, de Cantabria, el mío, el de todas las comunidades, que a veces se nos olvida, salvo Extremadura y Castilla-La Mancha, ya son entes públicos, son organismos públicos. Pero, ¿esto que dice? Es público, ¿sí? Público, sometido al derecho mercantil. Es decir, sabéis que, por ejemplo, los servicios eh, que son así, eh, no les podemos controlar como si estuvieran sometidos al derecho administrativo. O sea, nosotros y vosotros me imagino que igual, eh, podemos controlar al gobierno de turno, podemos controlar e incluso hacer enmiendas a nuestros presupuestos, pero lo que es nuestros servicios de salud no pueden ser controlados exactamente igual que si fueran organismos públicos. He puesto también la Ley de Contratos del Estado porque eh, hay mucha gente que dice que exactamente con la 1597 no se hubieran podido hacer ciertas cosas. O sea, sí abrió las puertas de par en par a muchas privatizaciones, ¿no? a esta gestión indirecta, que también se dice, de nuestro centro sanitario. Pero eh, que se necesitaba la colaboración y la reforma que la Ley de Contratos del Estado tuvo en el 2003, y por último, comentar que en el Estado español se dio eh, valiéndose de la crisis y, y, de, y de toda una orientación política de querer ir por ese camino, porque no necesariamente se tenía que haber hecho, de la eh, 16-2012, que cambió totalmente nuestro sistema sanitario público, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, eh, de alguna manera recoge y garantiza el derecho a la salud porque era universal y ya está, es decir, el concepto de atención sanitaria estaba basado en un derecho de la ciudadanía a tener esa atención sanitaria, lo cambia, que es un retroceso enorme, eh, <risa> a tener a un modelo más parecido al de la Seguridad Social. Si tienes un aseguramiento, si cotizas, porque eres un trabajador o trabajadora, tendrás derecho a la atención sanitaria y si no, bueno, y entonces hay una, una serie de listas, si eres beneficiaria de una persona que trabaje, si eres menor de edad, pero ya la columna vertebral que tenía antes nuestro... Eh, Sistema Nacional de Salud, se rompe en base a, de, a que tiene que ser un cotizante, o sea, trabajador o trabajadora. Eh, aquí he puesto también que han hecho mucho daño jun, conjuntamente, como iremos viendo con las privatizaciones, o sea, ha sido de alguna manera un aspecto sinérgico, los recortes, los recortes presupuestarios, los recortes que hemos, estamos sufriendo todos estos años. Y ello viene, eh, bueno, de una voluntad, repito, también, de, de, los de los sucesivos gobiernos por cumplir todas las leyes de estabilidad y, y déficit. ¿De acuerdo? Y otro más que no se nos puede olvidar, porque eso es, está igual un poco, eh, los planes de estabilidad, de equilibrio presupuestario, eh, van de la mano de la reforma aquella del artículo 135 de la Constitución y hoy día, pues claro, es prioritario ante eh, la elaboración de cualquier presupuesto. Bien, paso con esto ya a cómo se han dado, cómo se han ido dando un poco las privatizaciones. No sé cómo voy de tiempo, Yo os he preguntado cuánto me, me aguantaría bueno, yo creo que igual una media hora así, dos. Vamos a ver. Mm, poco ahí al principio, igual, porque lo encuentro muy importante, yo creo que a, a todas las o sea, a la situación actual de nuestro modelo sanitario público, claro, le han, han pasado muchos años en lo que en los que yo pienso que no se ha sido suficientemente consciente. Ahora ya sí, están las mareas blancas, todo el mundo un poco ha tomado conciencia, pero imaginaros desde qué década están pasando las cosas. Entonces, caló mucho lo que yo pongo ahí al principio de que el modelo heredado, ese insalud heredado, era algo pues como había que modernizar, era muy restrictivo, no se podía gestionar bien, era como un cor corsé impuesto a nuestro sistema sanitario. Y, y bueno, había que comprender que había que modernizar aquella estructura eh, tan, tan antigua. Entonces yo creo que calaron en mucha izquierda, en mucha parte de nuestra izquierda, desde luego casi totalmente en la izquierda institucional y que entonces estaba en, en los parlamentos, caló, mmm, yo creo que para nuestra desgracia en los sindicatos mayoritarios, que para nada hicieron una labor de información educativa y en definitiva de movilización para evitarlo. Yo creo que eso fue puntualmente, pero desde luego no se comprendió, caló que había que ir por otros derroteros y modernizar nuestro sistema organizativo eh, de, la, de la sanidad pública entonces se comenzaron, como pongo ahí, a temas muy puntuales que nadie protestó o sea, yo recuerdo que cuando en los hospitales grandes se externalizaron las primeras limpiezas, pues se vio como normal hablo de mediados de los 80 y los 90, pues hombre, eso no es un servicio sanitario bueno, Eso y empezaron a… solo había lucha, por cierto, de las trabajadoras, claro, que veían que de ser personal del Sistema Nacional de Salud, o ya de los servicios de cada comunidad autónoma, inmediatamente llegó Ferroser, Cleese, no sé quién, no sé cuántos, y sus condiciones laborales y su salario caían picado Pero salvo esas protestas, no comprendimos lo que eso significaba. Entonces, se empezaron ahí con los conciertos, digamos, más, podríamos decir, más sencillos, ¿no? Luego pongo cómo se fue ese abanico abriendo. Por ejemplo, cuando pongo que la, priva la privatización podía ser de, eh, de quién financiaba, no nos acordamos, por ejemplo, de que se abrió a desgrabarse los seguros privados. Eso no me acuerdo exactamente en qué año fue, 90 y algo, ¿no? si 98, 97, eso es pagar a la gente de mayor renta su seguro privado. Pero tampoco nos acordamos que todos los funcionarios, eh, sanitarios, enseñantes, jueces, las fuerzas eh, de seguridad, tal, tal, tienen eh, un seguro eh, como Muface, como mujergo, no. como isfar, Los ¿eh? sanitarios no. Los sanitarios no. Ah, no, no, los sanitarios no, no, perdón. Enseñantes... De tal manera que eso no de, Volvía a ser con dinero público financiar una atención sanitaria eh, privada. Y luego comenzamos, digamos, a través ya de la 1597, desde el principio, con las fundaciones, consorcios, sociedades públicas. Y por ahí ha ido toda la, la extensión de, digamos, las fórmulas más, eh, más daño han hecho en su extensión al sistema sanitario público. Eh, sobre todo me voy a detener en lo que yo pienso que más se ha extendido, Tener en cuenta que, por ejemplo, eh, esto hay en comunidades, que prácticamente es cierto, y hay que admitir que no se, no se ha dado, se ha dado sobre todo, porque ya venía con una historia eh, anterior en Cataluña, Cataluña cuando prácticamente en el resto de comunidades no teníamos eh, medicina privada, ellos tenían un porcentaje muy elevado, y más que, propiamente, medicina privada, tenían los consorcios, donde a lo mejor participaba un ayuntamiento, una fundación o asociación sin ánimo de lucro y el propio, el propio Instituto de Salud Catalán. Pero, sobre todo, lo que sucedió, por ejemplo, lo que han sido, bueno, desgraciadamente un poco eh, hemos estado a la cabeza, el País Valencián y la Comunidad de Madrid, ¿no? Con, de la mano del PP, donde se han hecho, se han extendido más las dos fórmulas eh, de concesión de, de obra, que es eh, en las siglas, como os decía en inglés, de financiación, iniciativa de financiación privada, y todo la concesión administrativa en la que todo, también llamada colaboración. Eh, público-privada, en la que todos privado Al final, volveré sobre esta, porque para que esto se diera, eh, quería contar lo que ha sido la instauración en muchas comunidades de un área única y de una libertad de elección de centro sanitario y de médico, porque ha ido un poco a facilitar justo estos dos modelos, ¿no? Eh, el modelo, si tenéis más en la cabeza, os acordáis mejor de concesión administrativa, lo que llamo colaboración público-privada, es el modelo Alcira. Igual habéis leído mucho más, lo que se dio en Valencia. Y en Madrid se han dado los dos, de manera bastante extensa. ¿Qué diferencia hay? En el primero, en la concesión de obra, lo que se hace es... Eh, se, se, lo primero es que se justifica como eh, una forma de ahorro para que no se endeuden las comunidades autónomas, ¿no? Como esto coincidió más o menos también con la época de crisis, 2004 se anunció, pero luego ya era, 2007-2008, cuando se fueron desarrollando, pues obviamente... Eh, el ambiente era propicio, había que ahorrar, no se podían las administraciones eh, endeudar. Enlazo con lo del principio. Imaginaros, no se podían las administraciones endeudar porque eso eran los planes de estabilidad y el equilibrio presupuestario de la Unión Europea. O sea, que toda la normativa juega a favor. Nadie había dicho, o sea, porque no nos íbamos, una administración pública no se puede razonablemente endeudar para un bien común como puede ser si se necesita tener un hospital, una infraestructura sanitaria, o una escuela a lo mejor. Bueno, esto sin embargo, como sabéis, por esa regla de, de oro, en fin, porque había que disminuir el déficit, eso la Comisión Europea eh, lo, lo llevaba a raya, se empezaron a propiciar de esa forma también estas modalidades. Y entonces, en la primera modalidad, la concesión de obra. Eh, una empresa privada invierte en la construcción de un hospital y mm, lo explota solo la parte no sanitaria. Mm, diréis, ¿y qué parte? Bueno, yo creo que esto es un error admitir esto, porque lo que han hecho es hacer mucho negocio con todo lo que no sea el personal sanitario, desde auxiliares, enfermería a facultativos, como si la limpieza, las cocinas, el mantenimiento no fuera importante. Pero bueno, así está desgajado en esta modalidad. Entonces, la empresa, repito, que puso, que hizo la inversión en la construcción, ¿no? lo rentabiliza porque se queda con la explotación de todo lo que no sea los profesionales sanitarios. Estos de, siguen dependiendo de cada comunidad autónoma, de cada servicio eh, de salud de las comunidades autónomas. Y, y la comunidad autónoma, la Consejería de Salud, se les paga un cano. ¿De acuerdo? Eh, y la concesión administrativa, digamos, que es lo mismo, salvo que esa empresa que ha invertido, eh, se queda explotando todo. Y de ella, también depende, de ella, de esta empresa, depende el personal, eh, todo el personal sanitario. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con esto? Pues os podéis imaginar. Se acaba la burbuja inmobiliaria, las grandes constructoras comienzan a invertir en esto junto a bancos, junto a aseguradoras del sector sanitario, etcétera, etcétera. Esto, donde se ha estudiado más o menos, hemos calculado que está suponiendo entre 4 y siete veces más caro que si simplemente se hubiera endeudado la administración. Estos días últimos leía que hay sitios que dicen que es una... es todavía algo más, pero bueno. ¿Cómo lo calculamos? Porque claro, sabemos lo que les costó construir y sabemos qué incrementos está teniendo ese canon año a año y son obras que van a durar, o sea, son contratos, son concesiones que van a durar 30 años. O sea, que es una ganancia impresionante. Se calcula que si en cualquier negocio, ¿no? Igual alguno de, o alguna de vosotras sabe, pero se calcula que algún, pues hombre, que es un gran negocio si sí, el beneficio es del orden de dos dígitos, de 10, de 12. Bueno, es que están sacando el 20%, el 30%, es enorme el, el esto. Igual con la concesión administrativa, sí. eso es lo mismo. Y aquí hay un agravante que se está dando también en los últimos años. Eh, el agravante es que, como la cuestión va de negocio, el Consejo de Administración, si ve que las expectativas de negocio que tenía no se cumplen, hay mmm, ya en muchos hospitales que eh, las participaciones se están vendiendo. ¿Y en manos de quién están cayendo? Ya igual, pues no es ACCIONA, no es ACS, o no es poner, por ejemplo, Bankia o Rivera Salud de Valencia. Ahora son fondos de capital riesgo. Esto lo que termina suponiendo es que en algún momento haya que rescatarlos. porque No funcione. Que esto es lo que pasó en Valencia, como sabéis, que cuando llevaban una serie de años, vieron que el negocio, que la modalidad es la de colaboración público-privada parece que el negocio no era lo que ellos pensaban. Lo rescató la Consejería de Sanidad, lo, de alguna manera un hospital no se puede parar, tú tienes que seguir con la atención, aquello lo puso al día, podríamos decir, y se volvió a adjudicar a los mismos subiendo el canon. Eso no lo habréis leído, no, no es de hoy. Bueno, en, digamos que en esas, en esas estables, a ver, pues uy, se ve borroso, ¿no? Sí, fatal. Bueno, pero mira, os lo cuento. Esto es un ejemplo de lo que de bueno, no no, no pasa nada, pero lo que sí se ve, esto es un ejemplo de que, que hice la semana de la semana pasada para de alguna manera criticar las consecuencias ya en la Comunidad de Madrid, de tener la fórmula de concesión administrativa. Así tenemos cinco hospitales eh, en Madrid. He puesto el ejemplo de cuatro. ¿Por qué he puesto solo cuatro? Porque ¿sabéis quién es el dueño de esto? Una multinacional alemana, que lo ha terminado comprando. Estos procedían de Capio, procedían de eh, Quirón Salud y ahora nos compró Fresenius, como sabéis, una multinacional alemana. Este es el rey Juan Carlos de Móstoles, este es el Hospital de Villalba, el de Valdemoro y la famosa Fundación Jiménez Díaz, que todos, cuando estudiábamos, la conocíamos por la concha, al lado del clínico, para los que conocéis Madrid. Bueno, ¿y aquí qué he querido representar? Pues mirad, a través del mecanismo que os decía antes, que, que también como Repetir, o sea, como inicié esto diciendo, es que hay estrategias que confluyen sí, y son sinérgicas. Cuando la gente eh, le implantan la elección de médico, dice, bueno, pues, caray, es, es algo razonable y sensato, ¿por qué no voy a poderlo elegir? Bien, concedido. Pero elección de centro, elección de médico se podía hacer desde los años 90, no hizo falta esto. Pero bueno, se hizo con una ley nueva. Y elección de centro, pues que, que algo más democrático que yo, poder elegir a dónde voy. Claro, el problema de eso, luego nos podemos, si queréis, en el debate extender, es que también tiene, tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Lo primero que podríamos decir, que un sistema público no está hecho para tratar a las personas, a la población, como si fuera una, un gran, una gran superficie. El cliente pide, el cliente tal, no, están hechos y deben de enfocarse, defiendo yo, para eh, las necesidades, cubrir las necesidades en salud y cubrirlas, además, equitativamente. Es decir, dar a aquella, a aquella persona lo que necesita, donde lo necesite y lo que necesite. Para eso se requiere una mínima planificación. ¿No? Entonces, esto iba un poco en contra, pero bueno, hecho anda. Y yo trataba de demostrar que a través de la libre elección, a estos hospitales Exacto. se les paga, no lo he dicho, he dicho que estos, eh, bueno, que, que los otros que tenía puestos, los de concesión eh, de obra, los que son modelo PFI, se les paga un cano, se calcula, usted lleva... Tiene de referencia X centros de salud y esta población. <coughs> y se les paga un canon anual. Con una fórmula, tal tipo de población, demografía, etcétera, etcétera. Y a estos por per cápita por actividad. Con la libre elección, después de 10 años, lo que hemos visto es que chupan de alguna manera pacientes, porque se encargan de tener muy poquita lista de espera, pacientes de otros grandes hospitales, que no tienen el mismo presupuesto, que han sido sometidos a recortes los últimos años, por los recortes presupuestarios, y que tienen, por eso, menor plantilla y grandes listas de espera. Entonces, de alguna manera, pues, eh, esto se ve en diferenciado. Y yo decía, ...que la cosa se está incrementando tanto como que... ...la línea azul fue los pacientes que llegaron eligiendo, perdón... ...eligiendo este hospital, estos hospitales... ...en el 2015 es la línea azul... ...y en el, la línea roja, es en el 2016. Imaginaros la Fundación Jiménez Díaz en el 2016... Absorbió más de 40.000 pacientes de Madrid. Operan como en una verdadera cadena de producción. No llega a ser tailorismo, pero casi. ¿Eh? Y claro, es obvio que un paciente que pertenece al hospital clínico, que está como de aquí a allí, gran hospital universitario, con una cartera de servicios enorme, con trasplantes, etcétera, etcétera pero con una mayor lista de espera, con camas cerradas, porque no tiene personal suficiente para atenderlas, pierde, va perdiendo eh, pacientes. Bueno, era una manera de ver que tú no puedes poner a, a competir. En eso que hemos dicho se llama mercado sanitario, dentro de un servicio de salud, Tú no puedes poner una forma de gestión tan distinta ¿eh? a competir, porque sucede eh, sucede? <coughs> Esto eran los pacientes entrantes y si veo los pacientes que salen, pues es que de estos hospitales privados Línea Azul 2016 no salen casi pacientes, es más, casi consiguen que salgan menos que en el 2015, y estos siguen perdiendo pacientes, los hospitales, los grandes hospitales públicos. Era solo eh, demostrar lo que sucede en, eh, cuando tú pones a competir, como os digo, en el mismo servicio de salud, hospitales privados con esas fórmulas, eh, la, eso le he puesto una de las fórmulas, ¿no? Las de eh, modelo cira o colaboración público-privada. De los otros, de los que son concesión de obra, he elegido una cosa que justo ayer eh, denunciábamos en la Comunidad de Madrid, también en la Asamblea. Eh, esto, si lo queréis oír todo, pues está, está grabado en la, en la Asamblea, ¿no? Vamos a ver, los otros que son concesión de obra, que tenemos seis, ¿no? Eh, resulta que os decía que salen más caro, sale más cara la, el, el canon durante 30 años porque en, en ellos eh, estamos pagando unos sobrecostes grandes en todo aquello que decía yo, explotan. Son como 12 indicadores, o sea, ellos explotan todo lo que no es personal sanitario. Por otra parte, sabréis que es lo más caro. El personal sanitario, si uno mira los presupuestos, el capítulo 1 es el cuarenta y tantos por ciento. O sea, es lo más caro. Bueno, ellos explotan el resto. Y de eso que explotan y de lo que podíamos decir de manera coloquial, sacan tajada, pues es de las, eh, todo lo que es la restauración, cocinas, eh, mantenimiento parking, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más nos sorprendió cuando hemos estado estudiando esto eh, nosotras, otra compañera y yo, lo que nos dedicamos sobre todo es a tratar de demostrar que como cuesta, lo que os voy a contar un poco al final, ¿no? Que como cuestan más, la administración pública tenía que caer en ello. Bueno, uno de los esos ítems que más por lo que estamos pagando más a estas, a estos seis hospitales de concesión de obra, es precisamente el, eh, lo que de forma sarcástica se llama eficiencia energética, que es lo que ellos piden a la administración sanitaria, lo que ellos hacen que pague la consejería, eh, de salud y los hemos comparado con el gasto del resto de hospitales o sea, ¿cómo podemos a los seis de concesión de obra estar pagando, como veis casi el doble de lo que nos están costando los públicos, que son todos estos hospitales o sea, es una manera, digamos gráfica de ver en uno solo de los ítems que tiene que abonar la Consejería de Sanidad a estos hospitales, a esta fórmula privatizadora, eh, que, que, bueno, de manera, como digo, gráfica, se puede ver eh, la exageración que representa. Bien, ¿qué consecuencias ahora mismo, al igual que estos dos, dos ejemplos así concretos que he puesto, podíamos decir que están sufriendo los servicios públicos de salud de... después de pasar por estos, estas privatizaciones que, que así, de manera muy resumida, he tratado de, de comentar, ¿no? O las que más extendidas, ¿no? Aquí en, en Cantabria no se llegó a hacer esto con el de Valdecilla, ¿verdad? Con el hospital de Valdecía. Público-privado. ¿Eh? El de Valdecía es público. De concesión de, de oro. Eh, eso, pero cuando. Sí. Los, los sanitarios, pero sí. lo lleva a ferroviar. Eso es. Sí. ¿Y eso cuándo se hizo? ¿Qué es, qué es lo que o no es encontrado. Cuando, he encontrado? He dudado. Estuvo paralizado. Alicia. Estuvo ¿No? paralizado mucho tiempo el hospital ¿Sí? y cuando entró el PP. Es que aquí tuvisteis de gerente a César Pascual, ¿no? Sí sí, sí, sí, que tenemos ahora. Bueno, pues luego, luego lo charlamos. Es que no he encontrado exactamente cómo está cómo está hecho. Entonces, bueno, pues sabía que no estaba segura, vamos. Vale. Pues estamos hablando de eso, porque además ferrovial <ríe> es, se lleva muchísimos contratos. Bueno. Disculpa, lo del gasto energético, ese que ponías en la anterior, sí. que es lo que el Estado le está dando a los. Pegados, la consejería, todo eh, junto. Eh, mm, bueno, es que todos no. son transferidos, o sea, el Estado como tal eh, transfiere el dinero, la sanidad está toda transferida a la consejería. ¿Incluyen todo en ese gasto energético? Que no. Puesto ahí, no. Sí, el gasto energético es. Eh, claro, eh, a, eh, por ejemplo, toda la luz, toda la calefacción, yeah, yeah. ¿de acuerdo? Y entonces, el cálculo que se hace es por cama. Eh, hospital de 200 camas, usted me debe los miles que ponía ahí, o 2.000 o 4.000, y entonces nos dimos enseguida cuenta, al ir cogiendo un grupo de hospitales y otro, que unos, es que era enorme. Ahí además parece que han hecho unos, unos trucos porque... Eh, los contratos de eficiencia energética, que se hacen, por ejemplo, con eh, ferrovial, eh, cuando lleva un año o dos, depende de los pliegos que se hayan firmado, eh, lo que se hace es decir, eh, este hospital gasta, pongamos, por ejemplo, mil euros por cama en, eh, en gasto de energía. Vale, nosotros vamos a hacer un contrato con ferrovial, y lo que usted desea de esos mil euros me ahorre al año, usted se lleva la mitad y yo la otra mitad. O sea, Ferrovial se lleva la mitad, la consejería la otra mitad que tiene de ese ahorro. Pues bien, se cuenta que no empieza a funcionar el primer año, sino el segundo, depende de los pliegos, de tal manera que en el primero y el segundo año no ahorran nada para luego partir de cifras muy altas y decir con poquita eh, mantenimiento de ventanas, pongamos por ejemplo, de tal, mmm, hay un ahorro. Porque que yo sepa en lo que para nada se meten, que es la, de alguna manera, la orientación, es que son los edificios hospitalarios, suelen ser de un gasto energético enorme. Y entonces se trataría de enfocarlo a energía renovable. Y esto no se hace, igual cambian pues gasóleo por, eh, por gas, sí, sí, no sé qué, o sea, no se hace verdadera. los privados que gasten tanto, digo yo, porque gastan el doble casi, ¿no? Pero para que les pague claro, claro, para que les, claro, les pague porque eso va en el, en el canon. He dicho, es uno de los ítems fue. de los que pagamos, ¿no? oh, uno de, eh, Vamos a ver, las consecuencias que es... Un poco en los propios servicios de salud, que es de lo más grave. Al menos así, así pienso yo. Mirad, eh, cuanto más se tiene, cuanto mayor porcentaje se tiene de nuestros fondos públicos que se derivan a concesión de obra, a conciertos de limpieza, a conciertos de energía, a eh, modelo pp de colaboración público-privada a fundaciones a lo que sea es decir, cuanto más proporción de fondos públicos los pongamos en manos privadas para obtener, obviamente un beneficio, no son ONGs tened en cuenta que la consejería, la autoridad sanitaria, pierde absolutamente el control de ese presupuesto o sea, el iscatalán o sea, la Consejería de Salud catalana tiene más del 40% en manos privadas que me digan cómo pueden controlar, planificar y organizar ese servicio público de salud, que es en definitiva de lo que se trata. En Madrid llega un 12%. Pues perdemos, o sea, la autoridad sanitaria pierde el control de esos fondos, de ese dinero. Por cierto, dinero público, un bien común, porque los servicios de salud, como la educación o la seguridad, la pagamos entre todas, entre todas las personas. Entonces, perdemos el control. ¿Qué se pierde igualmente? La planificación. Y vuelvo a eso que decía, Anotado. El objetivo de un servicio público de salud es aumentar el bienestar, es aumentar, digamos, el eh, cuidar de la salud para aumentar eh, pues, la esperanza de vida, si se puede, conjuntamente con todo lo que no hace el sistema eh, sanitario público. Quiero decir que la salud es algo mucho más amplio que lo, que lo mejora un sistema sanitario público, pero, a pesar de ello, su impacto es beneficioso. Entonces, se tiene que planificar para disminuir esas desigualdades que tiene la gente en salud, como, ¿sabéis?, esos determinantes sociales, ¿no?, que influyen tanto en nuestra salud. Eh, el sistema sanitario eh, tiene un cometido, el resto de políticas mucho más, pero bueno, estamos hablando del sistema sanitario. Pues perdemos también la capacidad de planificar. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿Os imagináis esos cuatro hospitales privados? El potencial de impacto que tienen en la Consejería de Salud. Enorme, ¿eh? Si, si les estamos pagando a precio de oro cada paciente de lista de espera, le pagamos cada, cada todo porque es por actividad. ¿cómo no van a tener impacto en esa planificación? Les hemos concedido, porque sí, más de 400.000 personas como hospital de referencia. O sea, en lugar de planificar el sistema sanitario público con sus centros públicos, y punto, que exista medicina privada, vale, pero yo planifico con mi... Eh, con mi sector público, porque porque soy un pues, el consejero, el director general, etcétera, etcétera, ¿no? No, no. Tomaron parte en esa planificación y no es lo mismo tener de referencia un hospital público, uh -huh. bueno, un hospital público que si le toca 400 millones de presupuesto solo tiene que administrarlo bien pero no tiene que sacar beneficio, porque no tiene un consejo de administración ni unos accionistas que le estén pinchando para obtener mayor beneficio. Bueno, eso es muy importante. Segundo muy importante, se ha perdido lo que es tener garantizado mediante el sector público el derecho a la salud. Claro que nos van a atender, se dice, pero bueno, bueno, a mí me atienden igual si voy a un hospital de ese modelo. Claro, no lo discute nadie, los profesionales trabajarán, actuarán como en cualquier otro, pero no es lo mismo toda la planificación y todo el seguimiento que se hace en un hospital y en otro, no es lo mismo. De hecho, los hospitales privados no nos cuentan, lo vamos a ver luego, ¿Qué sucede con esas operaciones tan rápidas y tan no sé qué? Habitualmente el seguimiento y los reingresos se hacen en los públicos. Y no nos enteramos de esa operación de cadera, de rodilla, si ha vuelto a reingresar. Claro, aquí lo costoso es el seguimiento de algunas cuestiones, de algunas patologías o de algunos pacientes mayores. bien y luego estaría un factor nada desdeñable, que es las condiciones de los trabajadores. O sea, eh, todos los profesionales no tienen los mismos derechos, los mismos salarios en unos que en otros. Aquí, indudablemente, se gana cuando las condiciones eh, de los trabajadores van para abajo, cobran menos, tienen menos, digamos, eh, derechos en general y cuando ahorras en la propia atención sanitaria. Es que si no, ¿de dónde sacas tú que sea beneficioso y sea un gran negocio tener un hospital de este nivel? Es que no es una casa de... Es, no es una residencia, es que son hospitales de tercer nivel lo que he puesto ahí. O sea, de unas carteras de servicio muy amplias, etcétera, etcétera con residentes, la fundación tiene residentes, o sea, tiene docencia, etcétera, etcétera. Y por último, a mí me parece importante, porque cualquier servicio público se beneficia, no solo ya es un derecho que tenemos como bien común todos los ciudadanos y ciudadanas a participar, es nuestra salud, lo pagamos nosotras, lo queremos y exigimos participación. No solo es hecho eso, sino que es que además el servicio público se beneficia de que las personas participen y de alguna manera es un acercamiento a esas necesidades que la ciudadanía tiene. O sea, que eso eh, es necesario totalmente. Por ejemplo, cuando nos metemos hacemos algún tipo de crítica a esa libertad por encima de todo del Partido Popular en lo de la libre elección de profesional, dice, es que eh, Podemos estar en contra de la libertad de elección. No, no, es que hay que partir de las mismas condiciones. Además, libertad yo la quiero desde el primer momento, en todos los niveles de decisión, quiero participar. Esa es nuestra elección. Y cuando partamos de, la, de las mismas condiciones de igualdad, Luego hablamos de la libertad, porque, claro, si uno mira luego la planificación que se ha hecho, los del sur de Madrid, hay pueblos que para llegar a ese magnífico hospital tienen 100 kilómetros. O sea, ninguna facilidad para elegir una cosa u otra. O sea, que luego uno se encuentra en el día a día y en la planificación que se ha hecho, el bloqueo. ¿Cómo tenemos ahora los sistemas...? Vaya... Bueno, no, no sé si la... los sistemas ahora mismo nos encontramos. Hay al menos, hay al menos, eh, un par de cosas que he puesto, ¿no? Una que no hemos comentado. Bueno, si no, se ha agotado. Bueno, lo digo. Ahora mismo nuestros eh, servicios de salud hay una cosa muy importante de la que partimos. Eh, que es la descapitalización de nuestros servicios de salud, por dos vías, que, como digo, son conjuntas, pero tienen sus características. Hemos venido hablando de las privatizaciones, de dónde partían, de esas políticas neoliberales que fueron creando, digamos, todas unas estrategias y una normativa para que se pudieran dar, incluido... Mmm, en el mundo mundial, en nuestra Unión Europea y en el Estado español. Y hoy nos encontramos que eso se, nos cruzó con unos importantes recortes presupuestarios, ¿no? No solo por la crisis, repito, que, hombre, eso no ayudó, pero por una política de la Comisión Europea concreta, ¿no?, en que había que disminuir los déficits, etcétera, etcétera. Y aquí además, porque se priorizó pagar... Eh, deuda y disminuir gasto público, y en esas nos encontramos. Lo de los derechos, eh, la garantía de un derecho, como el derecho a la salud, ya lo hemos comentado, pero ojo con lo último que, eh, que he puesto que a mí me parece muy importante. Ahora mismo, el problema, y además esto sí que es cotidiano, la, las, eh, los sanitarios nos damos a veces muchos cabezazos contra la pared, Aún en los mejores sistemas sanitarios públicos hay lo que se llama, igual os suena, eh, la ley de cuidados inversos. Es decir, si no tenemos una buena planificación para darle, lo que decía antes, a cada cual lo que necesita para mejorar su salud, lo que necesita y lo acercamos donde lo necesita, de ahí la necesaria, valga la redundancia, planificación, lo que estamos cayendo es en esa ley de cuidados inversos, que no quiere decir ni más ni menos que nos dedicamos a mejorar los que mejor están y los que peor están cada día están peor. Dicho en pocas palabras, ¿de acuerdo? Y eso sucede. Hemos mejorado, por ejemplo, en los últimos 25 años, esperanza de vida, morbimortalidad de bastantes enfermedades, <coughs> como las cardíacas, bueno... Eh, lo que seguro que sabéis y lo oímos claro, pero tenemos una población en las que por efecto de esas desigualdades en salud que derivan de determinantes sociales que no tenemos en cuenta tenemos por ejemplo sin ir más lejos un problema como el de la obesidad que recae en las capas populares de menor renta y excluidos ...o tenemos otro tipo de enfermedad... ...entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta... ...en esa planificación que se nos termina... Eh, ...escapando con tanta privatización... ...el modelo... Eh, ...bueno... Lo, eh, ...esto... Por, ...por decir dónde encontrarlo... ...cuando hablamos de los recortes... ...de los miles de millones que se han recortado... ...no, no lo creemos... ...echar un vistazo... ...esto es... ...la página, como veis, la he cogido de lo último que ha publicado el Ministerio. Y es que aquí es donde el Ministerio, aunque con dos años de retraso, porque esto es de esta primavera, nos da una cifra para podernos comparar todas las comunidades autónomas, es decir, los servicios de salud de las comunidades autónomas. Eh, hasta el Ministerio no cumple, porque si uno cogía lo de otro año, lo que pasa que ya no me dio tiempo a hacerlo. Vamos, eh, lo que os quiero decir es que esta cifra de 68.000, que serían millones de euros eh, en inversión sanitaria, en el año 2009 era más de 70.000. Calculamos que entre un 10, un 15%, eh, por ciento, ahí incluso habla de un 18% se ha recortado el la inversión pública en sanidad, eso sí, a nivel de todo el Estado. O sea, muchísimo hemos perdido. ¿eh? Se está, a partir del 14, recuperando un poquito. ¿eh? Esto, esto son, mmm, lo buscáis en Ministerio de Sanidad, eh, estadísticas sanitarias y tenéis eh, año tras año publicado. Este es el último, ¿eh? que se puede ver. que, Y aquí, he puesto la de las comunidades autónomas. Esto es atroz, las desigualdades. Está, ahí os podéis ver, Cantabria, 1400, es millones de euros que es vuestro presupuesto anual. ¿eh? El porcentaje que supone de eh, vuestra riqueza, del de Producto Interior Bruto, y luego eh, quizá el dato, el indicador más robusto, más potente, es el gasto por habitante, ¿de acuerdo? Y año. Entonces, si la media del Estado es 1.310, este, eh, vosotros en Cantabria tenéis 1.413, mirad Andalucía y mirad Madrid. ¿Eh? Estupendo. ¿Mm? Es la comunidad de mayor PIB y... La segunda que menos gasta en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el gasto sanitario está absolutamente... Es una opción política. Quiero decir, ni crisis ni nadie dice, Es una opción política. Hay que en época de crisis como Extremadura, no disminuyó... Imaginaros, la comunidad autónoma de Extremadura no disminuyó su eh, inversión. Madrid ahí está con sus recortes. Es una... Una vergüenza. Nuestra presidenta dice que es la mejor comunidad, la más solidaria y la que de 10 euros, 9 van a gasto social. Bueno. Y ahora un poco lo del título de nuestra charla. ¿Cómo podemos intentar revertir esas privatizaciones que de alguna manera nos están minando los fondos públicos? porque Repito, si fuera solo eh, negocios privados que no pagáramos con el dinero de todos, no nos importaría tanto. Esto va un poco de la experiencia, como os decía al principio, que estamos teniendo al tratar de estudiar qué se pueden hacer eh, con estos hospitales privatizados. Porque claro, te encuentras que eh, hemos prometido en nuestros programas que lo revertiríamos y de alguna manera te enfrentas a esto al día siguiente, ¿no? Bueno, yo pienso que, que debe ser posible es decir, que poco a poco es difícil porque está todo atado y bien atado pero yo creo que estamos consiguiendo de hecho, eh, estamos denunciando cosas que vamos a ver el resultado que tienen pero terminaremos llevando todo ese gasto, por ejemplo, mmm, que os ponía de absorción eh, de pacientes porque tienen menor lista de espera. Eh, que por cierto, no he comentado, que es que los pacientes eligen a, tra a través de un centro de llamadas también privatizado. Claro, el paciente no elige, eh, que quiero, cuando su médico especialista le manda lo que sea, lo que toque, una intervención, una prueba, no decir, no, no, yo quiero ir allí. No, a través, porque todo está informatizado, a través de un centro de llamadas, tiene esta lista de espera en este hospital, tiene esta lista de espera en este otro, y así sucesivamente. Y ahí no siempre se dice la verdad. Hospital público, uy, lista de espera de seis meses, pero mire, si fuera a la Fundación Jiménez Díaz, pues, le ven la semana que viene. Esto es lo que se está haciendo con la libre elección de médico y con ese centro de llamadas. Pero bueno, entonces, lo que estamos persiguiendo es cómo se están comportando, ¿no?, con qué transparencia, eh, toda la actividad de estos centros. Nos cogemos los pliegos que han firmado, los convenios, o sea, todo aquello, como son adjudicaciones, las concesiones, como cualquier otro concierto, los de limpieza, los de la energía, todos los conciertos. Todas las variaciones que han tenido en estos 10 años. Porque claro, no sé si sabéis, que cuando la cosa no va bien, es verdad que algunos, como los valencianos, se rescataron. En Madrid lo que se hace es modificarlos. Entonces, los famosos modificados es que se les da otro dinerito, se, les da, se hacen cálculos y nos encontramos que sin pasar por los presupuestos, por eso no lo podemos controlar, lo estamos ahora estudiando, eh, se les ha dado X dinero más. Hay una parte que vemos, que vemos en eh, las auditorías que les pasa el Tribunal de Cuentas, en nuestro caso la Cámara de Cuentas, ¿no?, y entonces, por eso pongo que lo primero es exigir transparencia, auditoría. Hay todo tipo de auditorías, en internas, es decir, funcionarios de la consejería. Ya hemos visto que no estuvieron a la altura de, de los hechos. O sea, eh, la unidad de control de la Consejería de Sanidad de Madrid estuvo en manos privadas esos controles. Entonces, imaginaros qué fiabilidad de esas auditorías. Bueno, hemos exigido que fueran públicas, que se publicaran toda la evaluación de, de sus resultados, ¿no? Para ir comparando hospital público, hospital privado, y luego escudriñando todos los pliegos de estas adjudicatarias. ¿Por qué nos nos estamos llevando eh, sorpresas? Esto es. Una, una labor de hormiguita y una labor muy técnica. Pero bueno, pues estamos consiguiendo eh, apoyos. ¿no? Entre ellos, yo os quiero decir, por pues si, sí, bueno, no sé si hay más experiencia, pero en Madrid tenemos eh, economistas y abogados que, que trabajan en, con auditoría dentro de lo que es todo el trabajo de la auditoría ciudadana y tenemos un, uno de, digamos, una parte que solo trabajamos en la auditoría sanitaria. Quiero decir que estos compas solo trabajan en el tema de la auditoría sanitaria. Tienen una página web y ahí podéis, podéis ver eh, cómo estudian los presupuestos y cómo están estudiando todos los pliegos y de ellos nos, nos estamos valiendo, ¿no? Claro, eh, lo que estamos viendo, por eso lo he subrayado, que las empresas ganan cuando no están cumpliendo. En cuanto les exiges un cumplimiento riguroso, la ganancia es menor. Incluso eh, pensamos, y hemos aprobado en la asamblea una moción, que hemos dicho, pues calcúlese, porque a lo mejor, con todas las exigencias de los pliegos, se calcula, <coughs> Y nos sale rentable rescatar esos hospitales. Porque claro, nos faltan 20 años. Llevan 10, pero es a 30 años la adjudicación. Y en esos cálculos estamos ahora mismo. Porque ya digo, las modificaciones a través de cláusulas adicionales, novaciones, modificados, son tremendos. Y en estos, y solo han pasado 10 años. Con lo cual nos suponemos que como eso fuera... Eh, aumentando eh, el negocio sería para ellos enorme, pero para las arcas públicas verdaderamente ruinoso si se puede por el interés general sabéis que eh, se puede eh, aducir que se rescinde el contrato de esto no tenemos experiencia y es difícil en Valencia sabéis que van a intentar eh, su ingreso en el Servicio Público Valenciano, pero porque se acaban los contratos. Y entonces están, están en eso. Nosotros eh, no tenemos, no hay otras experiencias. Y pongo que lo importante, porque le hemos dado una vuelta a cómo han sido estas privatizaciones, a lo que ahora podemos hacer, ¿no? Eh, pero qué puede hacer la ciudadanía, ¿no? Yo creo que solo el trabajo en los parlamentos, en mi opinión, no sirve de nada. Es verdad que avanzamos, eh, conseguimos eh, estudio. o sea, quiero decir, a fuerza de estudiar de equipos, de gente que nos ayuda, técnicos, terminamos teniendo mayor conocimiento. Mayor conocimiento para ciertas denuncias, para llevar algunos aspectos porque ya digo, todo está bastante bien atado, pero bueno, algunos aspectos a la Fiscalía incluso. Pero, ojo, cómo revertimos toda esa adjudicación de un hospital, eh, de hospitales como estos, ¿no? Entonces, hay que trabajar conjuntamente con todos los activistas, o sea, con el resto de la población, a través de organizaciones de defensa de la sanidad, a través de sindicatos, los sindicatos tendrían que estar en esto implicado. Tendrían, no lo están. Yo soy de un pequeño sindicato en Madrid que es con el que estoy codo a codo trabajando. O sea, que tenemos que tener los tentáculos puestos en todas partes. O sea, esto no se acaba con una ley que haga así y Madrid, Valencia, el que hay aquí, y todos los catalanes se dejan de tener privatizados. Con eso no acabamos. Porque, además, toda, digamos, la normativa, como he tratado así muy rápidamente de poner, juega a su favor. Juega a su favor. O sea que, imaginaros, aunque mañana ganara Podemos, tenemos un gobierno de Podemos, imaginaros lo que están costando las remunicipalizaciones. No revertimos estos hospitales como no haya una fuerza tremenda de la ciudadanía organizada y de los profesionales luchando y empujando en este sentido. Y entonces no me he olvidado que imaginaros un ejemplo de la Marea Blanca. La Marea Blanca lo que eh, nos querían privatizar eran esos seis hospitales de concesión de obra. Que fueran totalmente privados el resto. Querían hacerlos como eh, el modelo PPP. ¿Mm? Lo frenamos. Y frenamos los 27 centros de salud que también nos querían privatizar. La lavandería central, el cardiologio, lo otro, fueron algunas cosas que perdimos. Pero imaginaros, cuando salió, habíamos llevado al, a los juzgados, lo habíamos hecho unos abogados, trabajaron y lo habíamos denunciado. Eso lo perdimos. Es más, con una, hubo un recurso y una sentencia del Tribunal Constitucional enormemente negativa para nosotros, porque decía que era perfectamente legal esas privatizaciones, eso, ese modelo de hospital. Eso se perdió. ¿Por qué lo no ganamos entonces? Lo ganamos porque lo retiró la consejería por la movilización social que hubo y porque además terminó calando de una manera que no creo, que no creo que se puedan hacer muchos más hospitales porque ya la gente por abajo se está organizando en cada hospital de esos hay una plataforma en defensa de su hospital y sus centros de salud y aunque hemos tenido muchísimo reflujo por aquello de estar en las instituciones, la gente dijo, bueno, ya lo hemos conseguido, pero hay que seguir luchando, hay que seguir luchando porque no lo conseguimos. O sea, que a pesar de una sentencia que nos fue negativa, la consejería retiró ese plan y caló en la población que eso no, no se volvió a hacer. Bueno, en esas estamos, esto es como un difícil equilibrio, <risa> es un poco lo que os quería contar, o sea que aunque pretencioso lo de revirtiendo, estamos todavía eh, por conseguirlo. Bueno, sí, si queréis abrimos un turno de, un turno de, de palabras... Eh son las nueve menos eh, cuarto, pues no sé, eh, hasta que sí, quiera... Si sí. sí, es que igual quedan, por tratar de contaros todo, pues igual quedan ahí cositas eh, para aclarar, que queráis preguntar, bueno, eh, eh, no me he podido dedicar mucho a vuestro servicio de salud, porque son 17 y algunos los conozco mejor, otros peor, pero... Bueno, creo que las características más generales se repiten, ¿no?, y digo, bueno, pues lo que, si os sirve, sí. Yo quería preguntar por el papel de los sindicatos, pero comentabas que no… Bueno. Vamos a ver, en un principio fue nulo, y eh, digo un principio, al principio de las privatizaciones, es decir, desde un informe de abril, un decreto de separación de la financiación de la provisión, eh, un 1597, era para habernos llamado a una huelga general. Primero al sector sanitario y luego a la ciudadanía. Pero bueno, nada de eso se dio. Y además, de verdad, eh, de manera muy impresionante, eh, caló que teníamos un sistema de salud muy... Muy arcaico, era un corsé para la gestión. Esto hay que modernizarlo. Lo del buen gobierno. Mira, eso que del buen gobierno yo me suelo reír porque digo: la gente se cree que es gobernar bien, pero no es una mala traducción. El buen gobierno significa, eh, si lo leéis en inglés, que es bueno, sí, hacer las cosas razonablemente bien pero no se diferencia, es más, se aboga por una participación pública-privada. Es decir, es hacerlo bien, pero no en la línea de una gestión pública. No, es hacerlo bien, y hacerlo bien es contar, pues eso, con el sector público y el privado. Si es que el sector privado puede existir, pero absolutamente diferenciado del sector público. Y ya está. Entonces, eso del buen gobierno que nuestros profesores, la Escuela Nacional de Sanidad, por ejemplo, llena de un profesorado, bueno, sabio y... Pero a esto tampoco le importó. O sea, no le vio la importancia ni la trascendencia. O lo ocultó y está de acuerdo con ello. Y entonces, no tenías ningún sector... Eh, de los que de verdad crean opinión pública, de los que de verdad debieran haber informado del problema que se estaba dando desde el Informe Abril. Porque, ¿qué nos dijeron del Informe Abril? Yo me acuerdo perfectamente, en el Ministerio entonces del PSOE, que eso, eso, eso era, nada, eso se escondía porque no lo van a poner en la práctica y a los pocos meses teníamos el otro decreto. Pero no se relacionaba, no se relacionaba porque no interesaba. Y salvo pequeños sectores, aquí tengo que nombrar, porque yo creo que tiene un valor muy importante, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Ahí luchábamos informes trans, informes de decir, es que esto apunta, y entonces hacíamos un repaso de toda esa normativa mundial de que esto es que nos tiene, es que mirad lo que está haciendo en aquel entonces Thatcher, es que mirad lo que están haciendo aquí, allá, porque claro, esto les ha tocado, como decía, a todos los sectores públicos potentes. O sea, esto en Alemania o en Francia se notó menos, porque no tenían servicios de salud público. Sabéis que acudes a las consultas, pero hay un reembolso. Es diferente la organización. Te reembolsarán más o menos según los años, la crisis, etcétera, pero no lo notaron. Pero aquí destruyeron potentes servicios como el National Affairs Service, el sueco o el nuestro, donde se había implantado un sector público más potente. Y entonces los sindicatos pues no estuvieron a la altura. Y claro, cuando aquí se ha reaccionado, se ha reaccionado ya de manera, digamos, eh, muy reactiva, muy a la defensiva y muy puntualmente. Yo recuerdo perfectamente en el 2003, 2004, 2005 cuando teníamos charlas, talleres de encontrarme con compañeros de comisiones eh, menos de Izquierda Unida pero que decían pero es que Carmen, sois catastrofistas o sea, ¿cómo que esta privatización como esto que van a tener que pagar? digo, no, no, sino, la gente no lo va a notar precisamente el ciudadano de a pie el paciente no lo va a notar porque no va a tener que pagar vamos a pagar con fondos públicos directamente a esos hospitales entonces hay que contarlo por ejemplo una cosa que era muy difícil era que la gente estuviera en contra de que le pusieran cerca de su casa un hospital los de concesión de obra en Madrid se pusieron en todos los pueblos de la periferia Imaginaros que tener siete hospitales potentísimos en la Almendrita de Madrid y que a los pueblos ponerles un hospital. ¿Quién dice que no? Si es que lo pidió ayuntamientos del PP y ayuntamientos del PSOE. Entonces, fue una lucha, pues nada, fue darnos cabezazos contra la pared. Porque lo que no veían es lo que nos iba a pasar. Es que se dice pronto de eh, tener ahora siete hospitales públicos, seis de concesión de obra y cinco privados PPPP. O sea, la proporción es que estamos así. No, no lo veía, no lo han visto muy bien. Entonces, Hombre, había de todo porque no, no el, el, los compañeros. O sea, eh, de la izquierda, sí. digamos, pues unos los comprendían, otros no, no tenían intereses sí, económicos, lo es le... lo que quiero decir. Simplemente de una visión, bueno, unos más cortoplacistas, otro. Visto a lo que hemos llegado, me refiero. Ya, visto lo Moligado, que hemos llegado. Está, bien, está, y es, es difícil. A nosotras, a la otra compañera diputada y a mí, que nos encargamos de los temas de sanidad. Eh, pues yo creo que eh, las primeras visitas que nos hicieron, imaginaros, era presidente de Cruz Roja Española. No sé si os suena, tenemos privatizada la extracción de la donación. El primero, el presidente, que qué, cómo denunciábamos que la sangre costase, que no costaba, que era... Bueno, eh, segundo el director de Fresenius España. Yo decía, pero bueno, ¿cómo somos tan importante? Nos querían enseñar eh, su gran hospital nuevo de Móstor, al ladito de uno público que le están dejando tiritando. Es que no sabéis lo que es ver en estos años cómo ha disminuido el presupuesto público del, que, del público y cómo los otros, no solo unos con canon y otros... Mmm, con las cápitas. ¿Cómo las han ido mejorando y subiendo? Y el otro, en la época de crisis, bajando. Cierra camas, menos personal, menos plantilla, ¿cómo no va a tener más lista de espera? Bueno, es que, es poner la zorra a cuidar las gallinas. Pues ¿no? lo que hace. ¿Cae alguna gallina? Suele pues ahora va a caer alguno. Sí. <risa> <risa> o sea, que, que decís que el vuestro de... ¿Cómo bueno, pues sí. está? ¿Cómo funciona? Este, cuéntame. Es que cuando gobernaba, con Malice igual me fue allí. Que el PSOE con Revilla. Sí. Porque Revilla no es el PRC. El PRC no existe. Eh, las obras se pararon, ¿no? Y estuvo ahí, tenía, no sé qué otra constructora lo llevaba, y cuando entró el PP, todo con cálculos... De, de los tiempos electorales para que estuviese la obra antes de la elección pues rompieron el contrato anterior y se lo pasaron a Ferrovial con una local una UTE con una local de una UTE, sí. y todo todo, bueno prácticamente la mayoría de los no sanitarios ya estaba privatizado pero de, eh, lo privatizaron prácticamente ya todos los no sanitarios y es el modelo este, PPI Sí, PFI eh, Sí, claro, es que las plantillas cuestan muy caras y, y salvo el soporte de una buena multinacional, pues no lo coge. Porque el personal pero, es bueno, bueno, bueno. el 40% o más de los presupuestos. Pero, pero, no, no, el personal no está privatizado. No。No. No. no, dice que no ha no. no. ¿no? mantenimiento, hay, hay personal no. público y que las obras se han hecho directamente con la administración. Sí, la Con empresas. Son todas las obras que ahora es lo que se está pidiendo al Estado Central que le dé el dinero. exactamente, sí. Pero es gestión porque han demás. estado negociando, sí, sí, señor, la deuda. Sí, Yo por yo eso estaba equivocada. Ahí, aquí es, creo que es un, or, un organismo administrativo, ¿no? claro. o, es, o es una agencia, bueno, es que no recuerdo. No, o sea, quiero decir que no es de las peores fórmulas de, de, de privatización. Aquí lo que hicieron, que lo hizo el PP, fue externalizar determinados bueno. sectores, como era el mantenimiento, y las empresas clínicas, aparte que otros que ya estaban, ¿no? Y ahí lo que hicieron fue un contrato de colaboración público-privada y externalizaron esos servicios, uno de los servicios que hubo muchas protestas por, el, por ese tipo de historias, y lo lleva ahora una empresa. Ah, pero han, han, han empezado a externalizar fuera. Aquí lo pero, que se hizo, que yo no conocí... Es, P, es el PFI. PFI, que todos todo los no sanitarios lo lleva a Ferroviario. Uh -huh. Lo, eh, ajá, pero, ajá, hay sí, person sí, personas determinados servicios de esos servicios permanecen trabajando sí, ah, sí, pero sí, todos sí. Los, los que no eran fijos sí, eh, si querían seguir pasaron a la ciudad y todo el personal nuevo es privado pero que externalizaron eso no, y aquí no. hicieron, y eso lo hizo el PSOE y eso lo hizo en el año 2007 y ahí lo que hicieron que se les ocurrió la bombillita esa porque en aquellos momentos estaba todo el mundo diciendo que el público era muy malo y que lo bueno era lo privado era lo claro, que funcionaba el buen gobierno era eso, lo privado aquí lo que hicieron con un sistema que se llama el sistema alemán que es un sistema de colaboración público privado mixto, una variante hicieron el hospital de Tres Mares de ah, sí ese es el que eso con las sí. fórmulas modernas, eso fue se le ocurrió es que a Littito sí, señor agudo eh, que así por eso se le conoce ese lo que hizo, ese hospital fue así Ahí, eso es lo que se llamaba el sistema alemán, que era, ellos ponían toda la privatización, o sea, ellos hacían toda la obra y lo que y lo que pagaba la administración es un canon, que es lo más, lo más parecido, parecido a lo que tú has puesto. Es un sí. sistema, una variante del tema, pero, y yo lo que no sé es cómo quedaron, o sea, porque ahí la administración paga un canon por la gestión del hospital, por la gestión de los servicios, etc. Y yo recuerdo que, bueno, no sé cómo quedó yo, porque tampoco se, tra... no, no se ha estudiado tanto por los profesionales aquí ese tema que se podría haber estudiado más, yo recuerdo que en su momento algunas personas hicimos cálculos de lo que hubiera costado haber hecho el contrato por la, por la administración y lo que se hizo, eh, o sea, lo que podía costar una estimación así, y eran como 25 millones de euros más. Eso es decir, lo que costó de más, o sea, lo que costaba así, en una proyección que hicimos. O sea, costó bastante más. Y es el Hospital Tres Mares, que es un hospital que se hizo a petición de la población, hubo mucho lío, y es un hospital que está absolutamente infrautilizado. Ya. Porque ya. Hay problemas Es todos. que, claro, una cosa que no he aparecido, pero seguro que os lo imagináis, no suele haber fórmulas eh, absolutamente puras. Quiero decir que a veces hay muchas combinaciones, y una cuestión que no hemos hablado, no da tiempo a todo y yo digo, bueno, eso es algo que interese, es eh, las priva dentro de un hospital público parcelas privatizadas, que es lo que se llaman institutos, es lo que se llama unidades de gestión clínica que cogen Claro, esto suele ser alta tecnología, ¿no? Y eh, le dan un presupuesto público, pero se pero montan ese instituto o montan esa fundación, o montan esa unidad de gestión clínica con personalidad jurídica propia. Es decir, que le entregan para que con ese dinero ellos contraten personal, etcétera, etcétera. Y, y bueno, suele, suele ser... Vamos a ver, cuando hablas con los profesionales que están, eh, que lo llevan, les parece muy bien porque es muy eficiente, pero lo desgajan del funcionamiento integrado que debe de tener el hospital. O sea, que eso se debiera de hacer conjuntamente y no con, entregando un presupuesto para que se explote de manera luego privada o con intereses al margen de todo el, el funcionamiento, por procesos de, de, de ese hospital, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay luego cantidad de fórmulas no exactamente lo mismo, ¿no? Y los profesionales pierden muchísimo. Cuando pasan, eso que tú decías, unos se fueron, es que claro, las condiciones de trabajo de los hospitales privados que os he puesto, estos que, que se llevaban todos los pacientes y tal, es horroroso, en Madrid se van a poner en huelga. Tiene, tiene... bueno, hasta un 20% son autónomos, imaginaros, O sea, los anestesistas, una buena parte de la Fundación Jiménez Díaz, una buena parte, son autónomos. O sea, en unas condiciones... Eh, malas. O sea, de hecho, si pudieran estarían en el sector público. Claro, salvo algún jefe que como saca otras prebendas, pero quiero decir, el profesional de... el profesional de a pie. Aquí el recorrido, por lo menos lo que vivimos, en mi época, cuando se hizo el primer hospital que iba a haber gestión privada en Madrid, eh, coincidió en la época yo era afiliada a Comisiones Obreras, y era la época Fidel Y todos sabemos en qué terminó. Es decir, aquí vinieron, y en otros sitios, a convencernos del beneficio de apoyar esa gestión privada. Gestión. ¿Eh? Sí. En el primero ¿no? sí. ¿Eh? sí, sí, era el del Ganel, Sí, el del Ganel de ¿De qué año estamos hablando? De los 90. De mediados de, de, de, de los 90. ¿Y es qué papel jugaron los sindicatos? Pues, este. Este, lamentablemente. Es de decir, sí. que. Eh, en nuestra Además, en nuestra comunidad autónoma, yo siempre he dicho que hay una cierta eh, idealización o de alguna manera, comparado con otras comunidades sí. autónomas, se tiene tiene buen prestigio la sanidad pública. Yo creo que sí. O sea, yo creo que en general. Sí. En ¿Eh? general. En general. Y yo que tengo mi otra parte de familia y de medida de vida, Cataluña, bueno, yo comparándolo era aquello, es un desastre. Sí, típico. no, no, no. O sea, porque Vamos, hasta, yo 30 años estudiándolo... de salud, Sí. Cuando se hizo la primera reforma, me acuerdo, y, y ya después, cuando gobernó el SOI, eh, con aquella consejera tan. Por favor, el tripartito. ¿sí? El tripartito, claro, eh, tiene... la, pero con la consejera del PSOE, Sí, sí. Eh, ah. Empezaron a, coordinar, a, a nombrar, a privatizar también la gestión de primaria. Pero bueno, las eh, las, pues, claro, las, evas, que las evas que yo nada. he colocado en uno de los ejemplos, entidades de base asociativa, ah. tremendo. ¿Unas? Pero es que era la, la, la cultura que hay en Cataluña es que todas las empresas, incluso los trabajadores públicos de la licitación, eh, tienen aseguradoras privadas. Sí. O sea, se lo pagan. Sí. Y, y ese, esa es una cultura que arrastra, pero años... Sí. Sí. Entonces es casi cierto. todos los... Eh, eh, que no pasa aquí ni en otras comunidades no, no, autónomas. Es decir, aquí no. ni tu empresa te va a nosotros, personal sanitario, hemos sido estatutarios. O sea, que podían habernos... No, la, sí, la, sí, de la, la, la mutua, como, como muy Exacto, como, y tal, como al, tenemos que atender a los de Como a los funcionadores MUFACI sí. y ya eso cuando vienen nunca se nos pagó por ello. Efectivamente. ¿Sí? Que no había, encima había la dinámica de que... Eh, aunque tuvieran eso, si se venían a la pública, no había facturación, que ahora se controla un poquito más, pero va años, y los que nos negábamos, por ejemplo los de ISFA, que ha pasado con el tema de dependencia, lo mismo, que teníamos que, que hacerles las valoraciones, pero vamos a ver, o sea, yo que tengo que ver, yo soy de la pública, yo no tengo por qué atender a alguien de ISFA, o que nos pague. A los, a los profesionales bueno, al que, sí, centro, para el que sí, trabaja sí, no se ha hecho ningún control Entonces, ninguno es... por eso digo que ahora eh, por ejemplo ¿por qué no hay información? o sea, una se pone a estudiar y no hay exactamente información de cómo funciona el de Valdecilla que a mí me sonaba que había habido ahí un giro y ahora... el último era... informe es deficiente de estamos calificados de eficiente. No, pero sí, además, no, no, pero además, o tampoco... El de Cataluña está bien, pero mejor que te compares con el Hospital Clínico de Navarra, entonces... Ah, bueno, hostia, no, bueno entonces. El no, tema es, es, es que la no hay información. Siempre, la qué, ¿Por ¿no? qué no dicen qué modelo es? Y el tú puedes leer no. su memoria... O su contrato... No sé comillas, porque todas las semanas hay un titular en la prensa. Lo que pasa es que como es crónico y lleva 15 años, ya, titular... No, ya, No, pero me refiero... La, pierde la pista. Es que Mira, no, solo no, encontrar los pliegos, nosotros podemos decir que en el último año, o sea, que en lo que se han puesto las pilas en Madrid es en publicar todo. O sea, ahora mismo cuesta, pero puedes poner pliego de adjudicación de la Fundación Jiménez Díaz. Y está, ¿no? Eh de la eficiencia energética, pliego de ferroser, de tal, tal, y lo ¿Sí? encontramos, ¿no? Pero tú, tú pones para buscar eh, hospital Fundación Jiménez Díaz y te sale con los logos de la Consejería de Salud. Se le pise el O sea, no te enteras, pero ¡ah! Un hospital público de la consejería. Quiero decir, hay ocultamiento de de parte de la información, ¿no? No te enteras por ningún lado que eso es una adjudicación, que su dueño es una multinacional alemana, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ponerse ahí a indagar, indagar, y hay esos aspectos que, aunque sean muy parciales, nosotros lo hemos estado denunciando, por eso he traído esos gráficos en la Asamblea de Madrid, porque pensamos que a través de ello, aunque sea un, ya digo, una cosa muy parcial, se les puede denunciar. Y eso no interesa a gente, como estamos hablando, a este tipo de multinacionales. Porque claro, prefieren salir en la prensa por, en fin, por otras cosas. Pero claro, no que están robando, porque esto es un espolio, esos fondos públicos. ¿Cómo, cómo que os gastáis? con todo, firmáis un contrato de eficiencia energética y os estamos pagando el doble que a los hospitales públicos. ¿Algo pasa? Eh, eh, Carmen, eh, una cosa que decíais sobre el, el, el tema de los pliegos de, de condiciones. Con un pliego de condiciones, eh, en, en, todo, en toda la administración, lo mismo en la, en la sanidad que en la obra pública, eh, el negocio está en no cumplir el pliego. ¿Eh? efectivamente pero lo que lo que lo que mucha gente no no, no sabemos eh, mucha gente no sabe, es que la administración pone una persona para vigilar que se cumpla el pliego claro he dicho hay, la unidad de control sí, hay un vigilante en la consejería la había pero estaba ese trabajo juan estaba privatizado ¿Ah? ya ah, bueno ya, sí, no. sí, sí, sí. No, ya pero eh, yo, eh, es la forma que de la cariño <risa> por eso lo he empleado eso. entonces lo, lo, lo que ocurre yo digo yo he estado, yo he estado trabajando en la construcción eh, en obras públicas, en, en obras Pública, grandes y, y vas a hacer una cosa y tiene sentido que, que te vigila para que pongas el hierro en las condiciones, en los vinos y tal pero entonces, eh, eh, ¿cómo funciona esto? ese señor o, o, o, o señor, recuerden muchas mujeres que se dedican a ese tipo de, de, de funcionarios, vigilantes eh, eh, se las eh, se las paga se la soborna ¿eh? Eh, con dinero, o, con otro, o, o, o la hacen el baño en casa, o la cocina, pues tipo de cosas y tal. Y entonces eh, ahí está aquí de la cuestión, que eh, la, la inflación sabe que eso eh, funciona así, ¿eh? porque eh, además eh, hay otro, otra, otra cosa más que lo hace todavía más, eh, más gracioso, es que si no entras al trapo te, te despiden, te cambian de... Hasta, vamos a ver, hay todo tipo de argucias si hay una normativa que les ampara o sea, estrategias montadas que les ampara, como no les va a amparar en lo que es, digamos más, más fácil les va a amparar, pero se terminan descubriendo o sea, ya digo eh, esto como otras muchas cosas no es fácil, no tenemos experiencias muy en positivo para mostrarla, pero que tú vas descubriendo eh, eh, irregularidades, irregularidades y alguna termina siendo un verdadero delito porque claro, digo irregularidades, irregularidades es que a veces a pesar de las irregularidades no es un delito, esta es nuestra desgracia porque uno coge, os ponía ahí eh, quien hace auditorías eh, generales son todas las intervenciones generales, o sea en vuestra comunidad tendré interventores, interventoras que seguro que a Valdecilla le han hecho alguna eh, porque se hacen anualmente o cada dos años coger, si pudierais la intervención eh, son, pues como hace el Tribunal de Cuentas, o sea es pasar una serie de, de auditoría nosotras nos pudimos hacer con las de muchos hospitales y tienen una lista de reclamaciones enormes Enormes, de todo tipo, de contratos fraccionados, que son irregularidades según la contratación pública. Eh, eh, medicación en almacén que no coinciden con la facturación de tal. Mm, o sea, una tras otra, eh, contratos de personal eh, fuera de la lo que, lo que marca la normativa general. El problema es que cuando te todo eso, te lo del Tribunal de Cuentas, coges los pliegos y te los estudias. Claro, ves muchos fallos, pero no todos es para salir corriendo y depositarlo en la Fiscalía porque sea delito y te lo puedas, llamémosle así, cargar esa adjudicación. O sea, es... Pero bueno, yo pienso que poco a poco denunciar eh simplemente lo de la energía o sea, lo de la eficiencia energética y si aquí también tenéis ferrovial echarle un ojo, es tremendo porque, ¿vale? se estás cogiendo en un pufo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Eh? la absorción vosotros aquí no tenéis compitiendo pero es que imaginaros lo que yo os he puesto de competir esos cinco hospitales privados-privados ¿eh? con los siete públicos de tercer nivel, claro, es una especie de, no, no, es la, me decía el consejero, pero vamos a ver, es mmm, el grado más grande de libertad de elección, así vemos que a la gente le gusta la Fundación Jiménez Díaz y es el que sale mejor, pero como tiene usted tan poca vergüenza, mire el recorte que han sufrido de plantilla el resto, si es que eh, al final la, esta multinacional alemana lo que va a hacer o lo que os digo, una línea para operar caderas, una línea para operar rodillas y, y, y, y cataratas, ¿Pero esto qué es? No, usted no puede poner esto a competir. Y esta organización del sistema de los servicios de salud públicos es lo que no se debiera de dar. ¿Que existe? Pues que exista pero no compitiendo dentro del propio Servicio Público de Salud. No, porque lo privado trabaja para lo público, debería ser al revés. Sí, es una parasitación. Es pues, que otra cuestión que yo creo que es clave es la formación, en gestión, en administración, el peso que se le da. Yo estudié enfermería en una escuela pública y el peso al, a la asignatura de gestión es residual, pues, no es... Entonces, bueno, mira, los es que estamos aquí y no sé cuántos somos sanitarios, pero al final la formación que tenemos en, en esto de las decisiones informadas, es que no, que no solo la formación es lo que te hace moverte, pero por lo menos una apuesta por el, el valor de la sanidad pública, es que sí sin... Pero es que yo creo que durante décadas, décadas, o sea, no nos hemos ido demasiado para atrás para la gente que somos mayor. Pero imagínate lo que es desde los 80, estar oyendo que tu sistema público este es un corsé que no permite la gestión flexible, moderna, que eso limita, que así no se puede... O sea, es que la gente joven es lo que ha oído y ha mamado. Y ahí no ha habido otro tipo de información que se debiera de haber dado con fundamento. ¿No? Con fundamento. ¿Por Gracias. qué? Bueno, pues no hemos sido ágiles, no han ayudado los sindicatos, no han ayudado, etcétera, etcétera. Y que la gestión sanitaria a otro nivel es un, en el caso de, aquí en Cantabria, es un máster de no sé cuánto, bueno, pues caro que no es democrático el acceso de todos los profesionales de la salud, claro. que al final todos tendríamos que estar implicados en la gestión del... De, de, de una manera claro, claro pero eso es, es más de... sencillo. Si hubiera más transparencia todo el mundo se implicaría. Pues efectivamente. ¿no? Como si hay es capacidad que... no hace falta una formación universitaria, ni tener cuatro másteres. ¿entiendes? No, no, claro. Si llegan una concesión, todo al hospital y está publicado, hay tablones y hay trípticos y no sé qué claro. te enteras que eso es la verdadera democracia, de claro, todo el mundo, ¿sabes? Entonces, ahí puedes protestar, puedes decir está bien y puedes aplaudir, pero la opacidad está cuando hay chanchullos, y en España, desgraciadamente, pues es así, y esto parece que es insalvable, porque también tocamos los cuatro cuadros medios, ¿Qué pasa con los políticos y demás, ¿qué información nos dan? ¿No? Enciendes la tele y nada, coges el periódico y nada, pues, Tienes que leer pues en inglés para poder enterarte de, de lo que ocurre aquí pues en el New York Times o en el o ¿no? alguno así. es el problema, ¿no? la falta de transparencia. Entonces así estamos todos. Porque si la gente sabe, se mueve. Eso está clarísimo. Sí, y protesta sí. y vas, porque todo el mundo nos interesa que funcionen las cosas que es de todos. Eso está... Es que además... Llevas toda la las razón, de los, los servicios, servicios públicos, públicos no. paso, paso, o sea la educación y la sanidad bueno. y, y porque no está muy extendido pero los servicios sociales propiamente el desarrollo de todo lo que es la ley de autonomía, que en lugar de ley de autonomía la conocemos por dependencia, eso tendría que sacar... La gente a la calle, o sea, los recortes en dependencia. Sí, medio ambiente, tengo... Sí, sí, pero quiero decir como servicio un hombre, público que paga. Del... Pues ¿No? Hace, hace, hace una ojeadita de hace 20 años, no, no, no, no, no. El padre, ¿eh? solo no de trabajos sociales, ¿eh? de animadores de calle, de trabajadores de calle, eso lo hemos vivido todos, animadores socioculturales, ya no solamente de servicios sociales, de... y eso está desapareciendo todo, todo, todo, todo. queda alguno residual, por ejemplo, entonces, un país que se jazca de buena democracia y no tiene profesionales del ámbito social, malo, o sea, algo está ocurriendo, porque no solo medicina, sino ¿eh? no, no, todo no, todo todos los campos sociales están deteriorándose a pasos agitantados, porque están preparados y llevan mucho tiempo preparándola y ahora es el golpe definitivo. <risa> no, se está vendiendo a las ONGs. Entonces se responsabiliza a las sí, ONGs para claro, que dentro estén haciendo sí, de es voluntariado. No, no, aunque sea ONG, sí. para, con profesionales o, o, que pagan la mitad, no. que, que además, bueno, pues es un proyecto. Si sí, no cumple sí. los requisitos, si no pone los indicadores sí, que si a mí no me debería. interesa que tú trabajes, pues para que yo pueda evaluar esto y te pueda dar al próximo año otra vez. El dinerito, la subvención, sí. están comprados. Es decir, que al final sí, sí, sí, sí, todo eso va de legatos. Es una forma de privatizar, pero aunque socialmente más aceptada. Es privatizar, pero tú no aceptas. Es la teoría del solucionismo. Crean el mal y les ponen la solución sí. y se llevan el dinero. Ya está. Es pues moderando los ajos. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué puedes hacer ahí? En España hay mucha, gente, mucha más gente trabajando en temas de seguridad ya sea policía, hasta un guarda, un guarda de una finca, mucha más gente que en temas sociales. Justo al contrario que en Europa, donde hay menos autoridad y en cambio en temas sociales hay muchísima más gente. Creo que eso ya te da un poco una sí. idea de. ¿En dónde estamos? ¿A dónde vamos? Pues eso es un dato. ¿no? Claro. Luego, sí. hablando un poco de tu conferencia, que me parecido muy interesante. En cierta medida se hablaba de que bueno que hay unos recortes y que también hay que cumplir con ello. En el 2012, cuando ya Zapatero, después de decir que no había crisis, ya dijo que estábamos hasta el cuello, se agarró de la mano de Rajoy y se fue a Alemania, ¿no? y ahí nos pidieron el rescate. La Merkel en ese momento dijo, está bien, pero me vas a poner un techo de gasto, y en la sacrosanta constitución, por otro lado, de la noche a la mañana, se modificó tengo problema dicho esto eh, bien tenemos unos recortes pero recortar en sanidad y en educación y no se movió nadie o sea es lo más mm, básico de un país que no se puede tocar y ya en ese momento Tendría que haber salido sí, los planes sindatos, de estabilidad, nos salieron unas cuantas mareas, pero oh, hombre la hecha, para la, la de mal. Madrid, yo recuerdo que aquí en Educación, en educación el paseo que nos hemos dado desde, sí. desde la Consejería hemos estado un año yendo y viniendo todo el día para arriba y para abajo. <ríe> ¿Verdad? Pues pues está... el, y la, el... la braza Valdecilla, ah. un montón de gente. ¿Cómo vemos? No bueno, de todas formas, el día 25 tienes un nuevo general de aquí de educación. Si quieres sí. sí, yo me ¿no? voy, <risa> voy a todas, no tengo nada que ver. Con sí, el, que, sí, que nos hemos movido. Y mira, a día de hoy, Montoro aprobaba ayer. ¿De qué caballero? No. no sé una... si, Carmen, tú tienes el dato. Montoro aprobaba ayer para Europa, en plena recuperación. Recorte del 2 y hasta el 4% bueno, en educación de la, y sanidad. Lo de la recuperación ¿Eh? lo dice ¿no? sí. Bueno, sí. Eh, Eso es lo que eh, ha presentado Palemar. Perdonad, o sea que no hemos conseguido eh, nada. A, abrimos un, una ronda más y acabamos porque van a ser y media y Carmen acaba de venir de Madrid y estará a la mujer de cenar. No, no, yo se me pasa corriendo el tiempo. Dime, dime. Ahora la privatización ha consistido en la gestión, o sea, en la prestación de la del servicio privadamente. Pero piensas tú que intentarán, cuando ya se les desmadre, porque dices que hasta siete veces más que si lo cuesta, que si lo llevase directamente a la administración. Sí. Y no se pueda pagar públicamente, incidirán en el, en el copago. ¿Eso cómo lo ves? ¿Te está próximo? Bueno. Vamos a ver, yo veo difícil, <risa> difícil pero no imposible, revertir ciertas privatizaciones. Si desde luego fracasamos, es verdad que cada vez se irán por diferentes mecanismos pasando más costes a la, a, a la población, o sea, más copagos. Pero no solo un poquito más de este medicamento, subo un poquito más este otro de la receta, sino verdaderamente eh, más eh, temas asistenciales, ¿no? Que te ofrezcan un porcentaje por que tengas que abonar por una serie de pruebas, por una serie de estudios, etcétera, etcétera. El problema es que yo también veo, o sea, ¿Que eso es posible y se podría avanzar por ahí? Sí, pero es muy difícil que se haga donde se ha tenido y se ha contado con servicios públicos y no se ha pagado por ellos directamente, ¿eh? directamente. Es decir, aquí ni en la dictadura, porque había escasos, pero la gente no tenía que pagar directamente porque había ese seguro obligatorio, es decir, donde no hay costumbre porque han existido ese tipo de servicios, digo, costumbre de pagar directamente, será difícil que por ahí eh, vaya. Lo van a hacer de manera indirecta. Es más sencillo y queda mejor. Por ejemplo, a mí me parece un espolio enorme que tendríamos igual que haber protestado, el que todo el mundo que tiene un seguro privado se lo desgrave. Eso es el 30% de la población, creo, más o menos, ¿Eh? que no es poco. ¿eh? De, hecho, de hecho, en los 80, la parte, la parte de, todo el gasto, de todo el gasto en sanidad, la parte de seguro privado, o sea, en la parte privada, era un 20, luego fue un 25, ahora es prácticamente el 30%. O sea que la parte del pastel que ahora de penetración diríamos de la sanidad privada es muy importante. Esa es la que iría creciendo, porque iría creciendo el que lo que decía usted, el que tu empresa te diga, no no, eh, mejor les hago de sanitas, como están haciendo los bancos o, o las grandes empresas o A Renault, les hago de asisa. ¿Por qué? Porque ese banco y esa empresa se lo desgraba directamente. De tal manera que va penetrando por esa vía la medicina privada. Más que el copago puede un poquito crecer poco a poco, poco a poco. Es una injusticia. Lo hemos visto con los medicamentos. Los medicamentos hay dos millones y pico de personas que no se lo pueden pagar y dejan los tratamientos. Además, no tienen ningún cierto, ingreso, ¿verdad? ¿Eh? No tienen ningún ingreso y no puede, son de copago, ¿verdad? No. Yo estoy en una asociación y hemos hecho una, una manifestación por eso. Uh -huh. Dos millones y medio son en toda España. En toda España. Entonces, además lo grave es que no dejan lo superfluo, digamos, lo de menor... No. Claro. no No. Yo, no eh. Entonces, yo creo que esa vía... Ya digo, por ejemplo, en nuestro país, o en un Reino Unido, en eh, los países que han tenido, Italia, Suecia, tal, será más difícil. Ahora, por la otra vía, nos ahogan. Por la otra vía nos ahogan, porque además cada vez hay menor presupuesto. Y menores personas de las que, de alguna manera, de clase media, media alta, que han usado el sector público... Y, guste no, o no, tenían mayor, eh, digamos, poder decisorio para que eso funcionara bien. Si tú solo dejas una sanidad reducida para pobres, mala sanidad. Pobre sanidad, es lo que muriendo, decimos. Si Entonces, tú, no, tú, por eso es bueno la sanidad universal, entre otras cosas, porque tú con fondos directos, o sea, con eh, impuestos directos, pagas la sanidad de todos sin diferencia y tú la usas según sus ne las necesidades entonces no es que sea muy optimista pero tampoco yo creo que tenemos una labor importante todavía que hacer nada a vosotras.